entrevistas muy importantes eh, está junto a nosotros Ignacio Mendoza quien es secretario del Partido Comunista de Bolivia que hoy va a conmemorar 73 años. Cuánta historia del Partido Comunista de Bolivia. Eh, ¿Cómo está Ignacio? Buenos días, muchas gracias por estar junto a nosotros. El agradecer soy yo, muy buenos días y anunciarles pues que estamos de cumpleaños, ¿no? Hace Tantos años, en 1950 se funda nuestro partido con una gran historia hasta este momento que queremos transmitirla también a, con la invitación al acto en la Federación de Mineros esta noche acá en La Paz. Bien, empezaremos de lo particular a lo general. Entonces, esta noche estarán sí. conmemorando estos 73 años de fundación del Partido Comunista de Bolivia en la Federación de mineros, a partir de qué hora, sí. eh, cómo va a ser este acto. Bueno, es un acto político-cultural que empezará a las 7 eh, y bueno, va a haber las consabidas salutaciones, pero también va a haber un análisis político de la coyuntura y de las tendencias hacia, hacia dónde camina la situación en el país, el, el actual proceso, sus límites, sus alcances, eh, la responsabilidad que tiene la izquierda, los movimientos sociales, las divergencias que existen en el movimiento al socialismo y la demanda de unidad, ¿no? fundamentalmente de todas las fuerzas que están empeñadas por la transformación estructural de nuestro país, entre ellas nuestro partido ¿no? y la izquierda popular en su conjunto, igual que Tantos países como en América Latina se ve, acaba de anunciarse el nombramiento de la ministra de Ciencia y Tecnología en Brasil, de la secretaria que se llama presidenta nacional del Partido Comunista de Brasil, Lucinda Santos, y acaba de integrarse cuatro cuadros del Partido Comunista colombiano en el gobierno popular de Gustavo Petro en, en Colombia. Quiere decir que hay una tendencia, igual que... Lo que ha pasado en Chile y la crisis que hay en el Perú, donde las fuerzas de izquierda, los trabajadores están retomando la iniciativa, que es lo más resaltante de esta nueva situación optimista, yo diría, en, en lo que va de este año 2023, que debe ser un año de transformación. Haciendo, y en este transcurrir de lo particular a lo general, haciendo un balance de estos últimos años en la política boliviana, una serie de transformaciones de inclusión de las grandes mayorías históricamente excluidas que ahora forman parte de esta nueva construcción del Estado. Viene la interrupción democrática, el golpe del 2019, y eh, hace un momento hablábamos con un analista internacional desde la Argentina el ejemplo que se convierte en nuestro país, la referencia internacional de nuestro país para haber recuperado la democracia y volver a las riendas de ese proceso que permitió la inclusión de los históricamente excluidos. ¿Cómo está Bolivia ahora? Bueno, después de, de la reconquista de la democracia, asumiendo todas las causas y los factores que llevaron a desrocamiento del presidente Evo Morales, que en realidad hablamos de un desrocamiento, aunque hubo toda una serie de factores como la presión por la renuncia y el golpe suave y esa falsa discusión si fue fraude o no fue, fue, fue golpe, etc. Para nosotros ese cambio, esa estructura constitucional ha sido fundamental porque ha dado pautas de una refasistización que llamamos, ¿no? De una emergencia nuevamente de fuerzas oscuras de la derecha más reaccionaria, igual que en otros países, con el gobierno de desgobierno de Yanine Áñez. Pero la recuperación de la democracia es también una construcción paulatina, ¿no? Estamos uh, en esa transición ahora y pensamos que el reclamo de la unidad de las fuerzas interesadas en que se pueda proyectar más allá el crecimiento económico, la lucha por los derechos de los trabajadores, de la soberanía nacional y la justicia social por las que plantea también nuestro partido, es una de las eh, premisas de los objetivos más fundamentales en esta nueva gestión hasta el 2025. Y no pensar solamente en las elecciones, o en la correlación de fuerzas, así se desenlace, sino fundamentalmente en el fortalecimiento de las eh, organizaciones sociales hasta configurar un poder popular que evite esa recaída en el autoritarismo como se vio en el ascenso de esa pandilla, yo diría, eh, de, de, de lo que pasó con el ascenso de Yanina Áñez, Murillo, etcétera Pero también lo que está pasando últimamente de Santa Cruz, que desde nuestra perspectiva es una continuidad de, de estos brotes de fascistización, porque tienen un referente internacional, incluso de Europa y de otros países, a través del uso de la violencia incendiaria, a través de bandas eh, paraestatales y, bueno, naturalmente, del discurso regional, ultra y federalista que amenaza con fraccionar la unidad nacional. De tal manera que son grandes desafíos, grandes retos, que no solamente el gobierno lo va a hacer por sí solo, ni mucho menos el más, sino es fundamentalmente el reclamo constante de nuestro partido de una unidad, de una unidad popular con perspectivas estratégicas hacia mucho más adelante. Hablando un poco de estos, es muy fácil decir 73 años, pero vaya que hay que transcurrir los 73 años para un movimiento político en nuestro país que tuvo tantos episodios uh -huh. en su historia, el Partido Comunista se convierte en un protagonista de algunos episodios que marcaron la vida política del siglo XX de Bolivia. Eh, Para usted, ¿cuáles son estos hitos, los más importantes, en los que contribuyó el Partido Comunista? Bueno, habría que destacar esa corriente unitaria a la que he hecho referencia de tipo frentista. Uno de los hitos es el, la conformación de la Izquierda Unida. No nos olvidemos que el expresidente Evo Morales fue diputado de la Izquierda Unida. Fueron cinco diputados de Cochabamba entre los cuales estaba el compañero Evo. En aquella época no, no existía el MAS y eh, lamentablemente hubo un desgajamiento de esa coalición y nosotros pensamos que, igual que en el Perú, la Izquierda Unida ha tenido una gran importancia y pensamos que debe eh, cualificarse autocríticamente la posibilidad de un, de un gran frente eh, de carácter estratégico para nuestro país. Ese es uno de los hitos fundamentales. El gobierno de la Unidad Popular, Unidad eh, Democrática Popular, del UDP, también ha sido una experiencia muy frustrante para muchos pero creo que nos ha enseñado que las alianzas tienen también sus ventajas y sus desventajas. ¿no? Hay aliados que defeccionaron, como el MIR, lo dejaron solo al doctor Hernán silesuazo eh, La crisis económica nos eh, enseña que hay que tener una perspectiva estructural, no solamente coyuntural, de, de los procesos que, que vivimos y la necesidad de una organización sólida ...en el terreno de las clases sociales... ...la central obrera empezó con una línea... ...de cerruchar el piso al, al gobierno de, de ese entonces... ¿no? ...entonces creo que la, la UDP ha sido una experiencia... ...con sus luces y sombras... ...muy importante y muy valiosa... ...y yo creo que finalmente... ...de manera más reciente... ...nuestra contribución como partido... ...en la asamblea constituyente... ...yo he sido primer secretario de la asamblea... ...hemos vivido las épocas más conflictivas... Eh, como su creencia también he asumido esa, ese desafío de la capitalidad allá y ustedes acá en La Paz han tenido el evento este del el cabildo del millón para que la sede no se mueva imaginemos los protagonistas de esa época y dónde está cada uno ¿no? muchos ya se fueron como Román Loaiza que era el jefe de bancada del MAS de esa época y dónde está ahora ¿no? y muchos dejaron ya la vida política activa, como el exalcalde paseño Juan del Granado, que está en otra cosa, está en el tema de la reforma judicial, etc. Pero pensamos que un momento refundacional de nuestro país ha sido la Asamblea Constituyente, la aprobación de la Constitución y la construcción actual del Estado plurinacional, donde nuestro partido es un actor también de primera línea. Sin duda alguna, la Asamblea Constituyente... Eh era parte de la agenda que ah, desde mediados de los 80s, con la marcha por la vida, la década de los 90s, finalmente octubre negro, octubre del 2003, uh -huh. marcaron esta agenda política, este rumbo para la refundación de nuestro país, eh, que se convierte, la nueva constitución, en el puntapié inicial para poder reformar este Estado, redistribuir la riqueza lograr más justicia social, algo que nuestros hermanos peruanos están pidiendo y algo a lo que la clase política peruana, el Fujimorismo que sigue gobernando, eh, se opone. ¿Por qué es tan difícil para estas fuerzas reaccionarias de mm. derecha y conservadoras acceder a un pedido tan importante como es en la redacción de una nueva constitución que se convierte en un pacto mm. social? Esa pregunta realmente es muy importante porque hace a las experiencias, no solamente como la que tuvimos acá en Bolivia, sino también a lo que ha pasado en Chile, que se ha querido hacer una, una reforma constitucional a través de una, una... Le llamaron allá convención constitucional, no asamblea constituyente, pero el resultado hemos visto en el referendo en el plebiscito que tuvieron, que fue negativo y ahora están buscando alguna salida más concertada de un abandonando el concepto de la plurinacionalidad en Chile, que parece que fue muy, muy, diríamos, urticante para la clase dominante. ¿no? Y ahorita, como bien ha mencionado usted en el caso peruano, la oligarquía peruana, que es eh, prima hermana de la oligarquía chiquise este, cruceña boliviana, pues resulta que se niega a cualquier apertura a través de un cambio constitucional de la época de Fujimori de esa época dictatorial donde prácticamente eh, se habían limitado las eh, libertades públicas, se habían entregado los recursos naturales a, a empresas extranjeras, transnacionales, fundamentalmente, y se había negado el acceso de los pueblos originarios, que en nuestro país sí se lo ha posibilitado, por un criterio racista eh, dominante. Se dice que Lima es la capital virreinal todavía, había la estatua de Francisco Pizarro en la plaza principal de Lima, yo he vivido ahí un tiempo. Y bueno, entonces tenían ese criterio de decir, bueno, los ciudadanos de segunda son los, los serranos y nosotros los capitolinos somos los de primera. Como decir, bueno, los collas también serían los de segunda, aquí es para alguna gente de la oligarquía orientada. Entonces, hay factores que hay que estudiar muy bien y ver también cómo las fuerzas sociales, si no tienen una organización suficiente, si la izquierda peruana está subdividida y los movimientos sociales no tienen una dirección, una conducción, una línea estratégica fundamental, entonces no se va a poder lograr el objetivo de una asamblea constituyente y una nueva carta fundamental. Entonces, nos preocupa enormemente, como usted bien ha señalado, el futuro, la salida, el eh, el cauce que va a tener esta crisis peruana con tantos muertos de por medio, con genocidios que se están cometiendo allá y eh, la falta de solidaridad de, de muchas organizaciones e instituciones internacionales. ¿no? Pensamos que Bolivia debería ser pues, eh, puntal en la solidaridad con los hermanos peruanos porque tenemos la misma historia y la misma sangre, somos pueblos andinos que hemos sido parte de todo un complejo de, desde la época incaica. ¿no? Ahora, cuando uno empieza a revisar lo que ocurre en el Perú, eh, hablábamos hace instantes con el analista de la Argentina lo que está ocurriendo en el Brasil, uh -huh. eh, lo que ocurre en nuestro país, esta, este proceso de fascistización uh -huh. o de correr la derecha hacia la extrema derecha, ¿cómo podemos entender esta radicalización de eh, la derecha regional? ¿Por qué está ocurriendo? Pero además lo preocupante es, ¿por qué cala en la población? Bueno, una de las causas es eh, el ascenso de las luchas populares. ¿no? Eso, eso ha puesto, digamos, en, en emergencia los eh, gobiernos progresistas en las últimas elecciones para impedir que tenga eh, justamente un resultado de las medidas de un corte popular que supere el neoliberalismo. Entonces se han reagrupado todas esas viejas tendencias o viejos partidos... ...queriendo reconstituir también un nuevo polo de, de articulación. Y como no les ha ido bien en las elecciones, entonces están optando por vías violentas... ...por vías mucho más eh, eh, radicaloides, llamaremos así. Y la experiencia brasileña nos da la pauta general ¿no? de, lo que, de lo que puede pasar. No les interesan las elecciones, entonces van a hechos de violencia... Y la mentalidad, como bien usted señala, de, la, de las capas medias urbanas, sobre todo de la juventud, está preñada de este tipo de valores o antivalores que, que vienen pues, justamente asociados ¿no? A, al, al recurso de la violencia y el racismo. No nos olvidemos que Adolfo Hitler ganó las elecciones en Alemania. Si sí hay investigadores que dicen que la relación del pueblo con el gobierno nazi de, de Alemania, era una relación sadomasoquista Para explicarme eh, el, el sadismo de la, de la dictadura tan cruel que de los campos de concentración contra judíos y comunistas y gitanos, seis millones de víctimas, y el masoquismo, eso de, su, de gozar por el sufrimiento, era de la población que, que seguía levantando el brazo y diciendo ¡Hey, Hitler! Entonces hay que estudiar esos procesos de fascistización para ver qué puede suceder en Santa Cruz y creo que nosotros, los que profesamos una concepción que es dialéctica, que es la, la del marxismo-leninismo, tenemos esa responsabilidad de orientar y aclarar y alertar qué puede ocurrir, no solamente una dictadura tan sanguinaria como la de Pinochet, sino a través de ropaje neoliberal mmm, hacer un viraje de la historia que ojalá que no pase en nuestro país. ¿no? Por eso que convocamos nuevamente a todas las fuerzas de apoyo a que el proceso democrático en el país no se quiebre, no existan las pugnas internas que puedan perjudicar la unidad popular, que es el tesoro más importante que tiene nuestro pueblo a través de la historia. En ese sentido, Ignacio, ¿cuál es el futuro, diríamos, inmediato, las propuestas y el proceso de construcción y formación que el Partido Comunista de Bolivia en estos 73 años marca para adelante? Bueno, volver otra vez al seno, como lo tenemos en el, en el acto de esta noche, al seno de la clase obrera, es eh, indispensable que esta, diríamos... Eh, crisis de dirección llamaremos de la central obrera boliviana se, se supere no hay una iniciativa suficiente de los dirigentes actuales no hay una propuesta programática que pudiera ser no hay una plataforma donde nuestro partido sí puede contribuir a que eh, los trabajadores igual que se lo hace con los pueblos originarios tengan un referente mucho más importante para la defensa de sus derechos la ...conquista y, y, y afianzamiento de estas garantías constitucionales... ...para evitar esto, el riesgo del golpismo... ...pero también para afianzar eh, nuestra soberanía nacional... ...en los recursos naturales... ...y fundamentalmente para tener un norte en la justicia social. Esto es lo que estamos queriendo hacer en los próximos eh, años. Hemos asimilado las luces y sombras... ...ventajas y desventajas de nuestra historia... Y creemos que es el momento de la crítica y autocrítica y tenemos la confianza y el optimismo suficiente, el optimismo histórico que decía Nilo Soruco para enfrentar lo que venga con tres requisitos, audacia, audacia y más audacia. Eh, Ignacio, una última antes de agradecerle, por supuesto, por estar junto a nosotros. ¿Por qué cree que se ha dado este proceso de vaciamiento ideológico en la región y cuando más información tenemos, porque acá está uh -huh. prácticamente la Biblioteca del Mundo, está en nuestras manos, ¿por qué existe más bien este alejamiento de la realidad o este desinterés por, por saber qué ocurre? Es una pregunta fundamental que hace al papel de los medios, de los medios de comunicación, pero también de las redes sociales. ¿no? Que, que mejor habría que llamarlas, como algún autor ha señalado, ...redes digitales, ¿no? que no son ya tan sociales, son exclusivas y además eh, adictivas. Entonces, en ese sentido hay un cambio tecnológico fundamental. Yo llamaría la atención, acaba de nombrarse en el gobierno de Ignacio Lula da Silva de Brasil... ...ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación a la presidenta nacional del Partido Comunista de Brasil. Y yo me hago la pregunta, en Bolivia... ¿Cómo hemos encarado el tema de la ciencia y tecnología que tendría que ver con estos medios alternativos, redes digitales, etcétera, para encarar una mentalización de la gente que no sea con antivalores, que, que se preserven justamente los fundamentos esenciales que, que ha tenido la humanidad en la defensa de su medio ambiente, en el respeto de, de los derechos de género, y la perspectiva que se tiene fundamentalmente de que tengamos un principio de igualdad en la diversidad. Y eso, el, es decir, la, la alternativa educativa que debían tener estos medios realmente no es satisfactoria. Y creo que los hombres que trabajan en, y mujeres que trabajan en los medios de prensa tienen que hacer una severa evaluación de los alcances y la gran responsabilidad que tienen en su trabajo cotidiano, ¿no? Eh, como bien usted ha dicho, desde la infancia se están viendo que en vez de la mamadera, algunas madres están dando el celular a sus hijos o hijas. Y eso que quiere decir que hay toda una, una vinculación tan, tan indispensable que cuando se instale el 5G y cuando tengamos la inteligencia artificial, pues eh, muchas cosas van a pasar a las, como reliquias al, al cementerio de la de, de, de la historia. Entonces, eh, nuestro partido no pretende llegar a eso, sino fundamentalmente asumir esos desafíos tecnológicos del tiempo actual que nos toca vivir, fundamentalmente con la juventud. Y el relevo que tenemos como partido es fundamentalmente potenciar el trabajo con los jóvenes, con las y los eh, jóvenes y, y mujeres que están empeñadas ahora en buscar un nuevo norte, un nuevo horizonte que les dé sentido de pertenencia, ...y una proyección de su propia vida. Finalmente, reiteramos la invitación para esta noche, por favor... ...este acto central por los 73 años del Partido Comunista de Bolivia. No, Muchas gracias y decirles, apreciados televidentes... ...que nos encantaría que estén ustedes presentes en la Federación de Mineros. Nuestro partido ha nacido en el seno de la clase obrera... ...está volviendo a sus orígenes, está retomando esa, su esencia clasista... ...pero también popular y de integración con todos los sectores de nuestra población. Y hoy a las 7 de la noche, en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, que fue destruida durante la dictadura de García Mesa, hoy se honra eh, eh, en, en tener esa presencia de invitados especiales y cada uno de ustedes tendrá su sitio de honor eh, conjuntamente nuestro partido. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias y mil Encantado. felicidades a toda la militancia del Partido Comunista de Bolivia y este espacio siempre abierto para las actividades que vayan a desarrollar. Igualmente a ustedes y a Gabriela y a seguir con el trabajo que están empeñados hasta este momento. Muchas gracias. Estuvo junto a nosotros Ignacio Mendoza, secretario del Partido Comunista de Bolivia, en estos 73 años de esta fuerza política que hoy tendrá su acto central a las 7 de la noche en la Federación de Mineros de Bolivia. Esto en el Prado Paseño, por supuesto, estaremos presentes para hacer el seguimiento a estos actos. Eh...